Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en español. Y hoy tengo a mi mamá, ya que es el fin de semana del de, Día de las Madres, ¿cierto? Right? Sí, ok. ¿Quieres introducirte? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juana. ¿Quién, ¿Quién es? Mora. Soy la mamá de Rocío. <laughs> oh, <my God. laughs> Voy a retar a mi mami, a que ella me hace el cabello, ¿cierto? Right? Yeah. Sí, yeah. ok, sí. Yeah. We're mi español, okay. ¿Cuándo fue la última vez que en mi cabello. I like it. They play with my hair. Hace como unos 27 años. Tengo un montón de productos aquí donde ella va a escoger el producto que ella quiere. Ella ya sabe cuáles son los productos que a mí me encanta y hoy no tengo esos productos aquí porque es a challenge. Es un reto, right? So, tenemos 15 minutos. And let's see what happens. Puedes hacer lo que quieras. Me puedes hacer una cola. You can style my hair down. Half up, half down, whatever. Okay. okay. Okay. You got it? Got it. That's nerviosa? Un poquito. See, I've done video. Yeah, sure. Sure, Juan, that's sure. Okay. Because <laughs> you need to be able to read the products. Okay, ready? Then. The bus is coming. We have to go to school. Okay. Go! The tangle. There you go. There we go. I <laughs> wait, wait, wait. Can it be like <laughs> <laughs> sorry. Sorry. Sorry. Okay, it's the tango. How much are you using? It's like a $20 product. You want it to be cool? You gonna have it cool. How do you open this? I don't know how to open this stuff. <laughs> Ha ha ha Minutes. Four minutes. Two minutes. Think I'm done. Ta-da! Tell us what you did. Well, I... Uh, hold on, let my go I forgot. Wait. <laughs> oh, it's... Yes. Ya se ha te Este. Uh -huh. Puse este. El Camille Rose Naturals Coconut Water Leave-In Detangling Treatment. Hair Treatment. Uh -huh. Entonces, este, ¿para qué este es, es para desenredar uh -huh. el pelo. Uh -huh. Este. Uh -huh. uh, este es el Honey Baby Naturals Honey Shea Butter Hair Smoothie. Le puse ese, no sé exactamente para qué <laughs> Me imagino que es para suavizar el pelo. Ok. okay. Sure. Después de este, ¡Ah! usé este uh -huh. que para, es el, el Miss Jessie's Pillow Soft Curls que, que cuesta muchísimo dinero. Pues este para para regresarle los curls en el cabello. En cada cosa que iba haciendo iba haciendo crunchy. You know. Oh, O el mousse. Ay, el mousse. Este. el mousse. Este es el Not Your Mother's Curl Talk Curl Activating Mousse. Pues, el mousse para para okay. qué. Eh, cuando lo, estoy haciendo los curls, que se vayan deteniendo exactamente como, como uno quiere que se vayan quedando. La peiné uh -huh. con, con un peine, sin regular de esto. Uh -huh. Y después de que la peiné, eh, agarré la secadora y empecé a secarle el pelo, pero haciéndoselo... Uh, ...like a scrunchie. Like poniéndole la secadora a medida que iba agarrando el pelo, para que quedaran los colochos como tienen que quedar. Después agarré esta parte el pelo y le hice una cola la primera cola se la hice acá arriba para que colgaran los colochos después agarré otra sección de colochos de aquí le puse otra cola y agarré esta parte de los colochos y se lo met... puse la cola de adentro para afuera le metí estos colochos entre medio para que quedara una forma de esta. Después agarré otra sección de colochos acá. Igual lo metí por dentro, de adentro para afuera. Le agarré la sección de colochos que hacían falta y se los metí ahí adentro y le dejé colgando el resto de los colochos para afuera. Después usé el uh, hairspray. <risa> el trust me Extra Firm Control Hairspray. Se lo puse para que le durara los colochos exactamente como lo había hecho. Así que es un peinado para a algo elegante. Mm -hmm. Sí? Wow! wow. <coughs> I still feel like I have a lot of hairspray in my nose. No, Está bonito, sí? <laughs> elegante! I don't know what to say! Todo el día con él. ¿Todo el día? Sí. Si les gustaron este look y este video, por favor, dale hito arriba y no se olviden de suscribir a este canal. Si no lo han hecho todavía, solo tienen que aprender a apretar a ese botón rojo que dice subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Y dinos allá en los comentarios qué fue... bueno, qué opinas de este look si piensas que mi mamá hizo un buen trabajo, ¿Es ¿o no? Okay. Sí, con mis risas muy mis okay ¿Y hay algo que quieres decir sí. a mis suscriptoras? Ah, uh, solo quiero decirles que disfruté mucho peinando a mi hija porque hace muchos, muchos años que no la peinaba. Para aquellas madres que, que tienen niñas, uh, peinenlas, peinenlas, disfrútenlas porque va a pasar el tiempo y ya no podemos peinarlas. Como digo, tuve el privilegio de poder peinarla y ojalá que le dure y ojalá que lo use todo el día. Uh, lo único que les puedo decir es Happy Mother's Day. Mother's Day. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Día de las día madres. madres. Yes, yes. Eso es, todo. Eso es todo. Happy Mother's Day to you. Gracias. Si quiere ver más de mi mamá, voy a subir historias durante todo el día de Día de las Madres, pero también a cada rato ando, you know, firmando a mis papás en mis Historias de Instagram. So, si quieren ver más de ellos, entonces pueden ir a mi página de Instagram Rizos, Esto es todo. Um, yeah, ¿a qué se las quiero mucho. <laughs> las quiero mucho. Feliz Día de las Madres. Día, la Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.